Hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Hola. Hola, sí, hola. estamos bien. Hola. ¿Cómo están? Hola, hola, soy hola. de Pulpo, la agencia que trabaja con Riot Games en América. Quiero darles las gracias a todos por estar presentes en este encuentro, que es para celebrar que Puma, la prestigiosa marca deportiva alemana, firmó un acuerdo con Riot Games para impulsar juntos los esports de la mano de League of Legends. Además, Puma va a vestir al equipo de All Knights que va a ser el primer equipo en tener indumentaria oficial de la marca. Antes de comenzar les quiero recordar que las grabaciones están permitidas pero no se puede transmitir en vivo, y por favor mantengan los micrófonos apagados, así no se filtra sonido y podemos escuchar todos bien. Todas Las preguntas que surjan a lo largo de la presentación se pueden colocar en el chat, indicando el nombre, el medio a que pertenecen, y a qué vocero va a estar destinada la consulta. Solicitamos que sean acordes a la temática. Cuando terminemos la presentación, vamos a ir leyendo las preguntas para que los voceros puedan resolver todas sus dudas. ¿Estamos ok? Entonces vamos a dar comienzo al, presentando a Daniel Morales, que es el Partnership and Alliances Manager del eh, vocero de la Liga de... Perdón. Se me... Acá. Latinoamérica. Vamos a ver el video eh, presentándolos y luego le vamos a dar eh, la palabra a Daniel Morales. Vamos, vamos, vamos, vamos. Dale, ahí está. Gracias, Sheila, por la presentación. Hola a todos, mi nombre es Daniel Morales y, como mencionó, soy gerente de patrocinios y alianzas comerciales de eSports de Riot Games para Latinoamérica. Eh, y hoy día estamos súper entusiasmados por esta alianza que estamos formando y empezando a trabajar con una marca prestigiosa como Puma. Eh, la Liga Latinoamérica, la LLA, es hoy día la competencia de esports más importante de toda la región y en función de eso estamos dando pasos para seguir poder, eh, poder demostrándolo y seguir avanzando. Esta es una iniciativa en la cual llevamos trabajando bastante tiempo con el equipo de Puma en poder idear un proyecto en conjunto. Punto que esperamos que no es algo de tampoco de un corto momento, sino una relación que esperamos que sea de largo plazo y en la cual vayamos lanzando iniciativas, iniciativas nuevas constantemente e ir sorprendiendo a los jugadores de League of Legends y de cierta manera creemos que el valor grande que genera esta asociación es cómo podemos mezclar dos segmentos de deportes por un lado el deporte electrónico que es el League of Legends, lo lidera y estamos desarrollando actividades y que ustedes conocen y estamos construyendo en torno a este. Y por otro lado juntarlo con el mundo del deporte tradicional el fútbol, el tenis, el atletismo, donde Puma definitivamente es una de las marcas más grandes a, a lo largo del mundo, con una prestigiosa historia de varios años de desarrollo, y que esperamos que esa historia hoy día eh, vayamos creciendo de la mano y que se vaya desarrollando en conjunto. Entonces, estamos sumamente entusiasmados al respecto y esperamos que esto sea parte de mayor cantidad de acciones que vaya, vayamos haciendo en conjunto, y de cierta manera un hito dentro de eSports de nuestra región, y que permita que la LLA vaya creciendo y vaya desarrollándose aún más. Así que, muchas gracias. Ahora los invitamos con, con Vicente, ¿no? Sí, ahora vamos a dar la palabra a Vicente Palomer, primero vamos a compartir el video de presentación, y luego los acompañará él. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Laje y soy el gerente general de Puma para América Latina. Quiero compartir con ustedes nuestra alegría por comenzar esta alianza con la Liga Latinoamérica de la League of Legends y con All Nights. En Puma queremos hacer crecer el deporte en todas sus formas, por lo que para nosotros es un orgullo ser la primera marca global en apoyar los esports en Latinoamérica. Compartimos con nuestros nuevos socios la determinación y el entusiasmo por ganar y estamos muy ansiosos ...porque ustedes puedan ver la colección de productos en los que estuvimos trabajando. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este camino... ...para transformarnos en la marca más de todos América Latina. Hola a todos. Bueno, me presento. Mi nombre es Vicente Palomer. Eh, llevo 10 años en, en la empresa ya. Estoy a cargo de la Dirección Creativa para la Región... Eh, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, agradecemos el tiempo y, y lo que le dedican a este, a este espacio. ¿no? Lo primero que queremos decir como, como marca es que mmm, esta nueva alianza sin duda refuerza mucho el interés que tenemos por hacer crecer los deportes y llevarlos más allá. Siempre hemos tenido un espíritu rebelde y es lo que nos lleva a creer que esto es mucho más que un juego muy popular, eh, sino que es un deporte hecho y derecho además compartimos muchos valores en común, tenemos la pasión por ganar, el desafío, el trabajo en equipo, y lo mejor de eso es que lo hacemos siempre con una sonrisa por delante, ¿no? disfrutamos del proceso y de todo lo que hacemos. Para nosotros el estar a la vanguardia deportiva es parte de nuestro día a día, de nuestra tarea diaria, y ahora con LLA y All Nights estamos muy emocionados y ansiosos de poder concretar todos los proyectos y desafíos que tengamos por delante, eh, y como decía Carlos en el video, el, el primero es un, este lanzamiento de una, de una colección de productos para algunos mercados de la región. Eh, desde Puma estamos muy muy emocionados de entrar en este proyecto, queremos eh, hacerlo lo mejor posible, eh, creemos en, en poder validar a los esports eh, dentro de la región como un deporte más, y es lo, por lo que vamos a luchar siempre, ¿no? Eso es básicamente... Gracias, Vicente. Ahora vamos a presentar a Felipe Ropsi. Primero vamos a ver el video, de presentación, y luego le damos la palabra a él también. Hola, buenas, ¿qué tal? saludo a todos, gracias por estar acá en esta presentación de, de la alianza que estamos haciendo ahora de, del equipo All Knights con, con Puma. Creemos que esta alianza va a ser un, algo que va a ayudar muchísimo a la región, en especial a Latinoamérica, eh, una marca tan grande como Puma, que, que se fija en lo eSport, eh, que lo lleva analizando con harto tiempo. Eh, creemos que esta alianza con All Nights eh, va a ayudar muchísimo. Eh, nuestra idea siempre de que iniciamos... Eh, esta tarde de vincular lo que es el deporte tradicional con los con lo eSports esto valora aún más lo, lo que creíamos desde un principio creo que esto va a ayudar muchísimo a que el eSports por, por una vez por todas se, se empiece a considerar como un deporte como tal nosotros ya lo hicimos con la incorporación de, de Cristian Garín un deportista de alto nivel y hoy en día lo estamos haciendo con, con una marca Puma así que nos deja muy contentos eh, llevamos trabajando muchísimo con Puma tenemos muchos proyectos para el futuro muchos proyectos interesantes, muchas sorpresas también Así que muy contento por todo esto, creo que nos ayuda muchísimo a todos, así que a darle con todo para adelante. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para poder ir dejándola en el chat? ¿Alguna duda, alguna consulta? Si no, es de todas maneras nos pueden alcanzar algún cuestionario. Ahí tenemos una pregunta de Francisco Souto. Eh, de código eSport para Vicente. Consulta, ¿mediante qué acciones específicas Puma ayudará al crecimiento de la liga latinoamericana? Bueno, yo creo que esto tiene que ver, como, como decía bien Dani, como el, la conexión de los de, de este deportes electrónicos con los, de, con los deportes tradicionales, ¿no? Por ende, como medidas específicas, nosotros ponemos a disposición la, la, nuestros embajadores para poder amplificar eh, todo lo, lo que podamos eh, a, a la Liga y, y All Nights. ¿no? Eh, también específicamente como lo que hablábamos de la, de la colección de, de ropa que vamos a realizar, ya sea un fanware para um, la Liga y un team y, y con, como ropa de indumentaria también para All Nights. Muchas gracias. Aura eh, Hernández de Excelsior, para también. Quiere saber exactamente qué productos lanzarán y en qué países de la región. Están pensados exclusivamente para los gamers. También, ¿cuáles son los productos en donde se verá la marca Puma cuando compita no. All Night? Bueno, esas son cosas que todavía no, te, no podemos eh, develar por el momento. Estamos en, en el proceso de desarrollo de, de, de la línea de productos. Eh, hay productos que están pensados y, y algunos feature, features de, de productos específicos para los gamers, pero es algo que no, no podemos eh, definir todavía, ¿no? no te lo puedo decir aún, porque estamos en el proceso de la creación de, de la línea por el momento. Pero ahí Vicente o Felipe, uno de ustedes dos lo puede tomar, de contar de la indumentaria de All Knights que van a empezar a ocupar, si quieren toquen ese punto. Sí, seguro. Bueno, nosotros estamos do, eh, proporcionando el indumentario oficial para las competencias, de todas las competencias que tenga All Knights, eh, ya sea en League of Legends o en Call of Duty, por ejemplo. Para Felipe, de Stephanie Torres, de PAUA, consulta, dice que a través de las redes sociales Hemos visto que escucharon a su, a su comunidad y estrenaron su nueva línea gráfica como equipo. ¿Eso significa que All Night se hará más renovado y con un aire nuevo para potenciar su juego en los torneos futuros? Bueno, yo creo que claramente esta alianza con Puma eh, le da como un aire nuevo al equipo, sumado al cambio logo que tuvimos, pero sí... Eh, Creo que esto nos ayuda, siempre un boom anímico para los jugadores, sobre todo que una marca como Puma, eh, llevarla en el pecho, creo que le da un boom anímico que sirve mucho en estos tiempos de, de presión, o en los momentos de presión, o de final, o cosas por el estilo. Ok. Seguimos con la siguiente pregunta. De Jona Valenzuela de Prensa Lol para Felipe. Online siempre se ha caracterizado por marcar pauta y liderar respecto a cómo se debían avanzar las organizaciones tanto administrativa como deportivamente. ¿Este acuerdo con Puma sigue en esta misma línea o visión que tienen sobre la organización? Bueno, como, como contaba de un principio, eh, creo que esta alianza con Puma eh, ayuda significativamente a la región en general. No, o sea, nosotros como online estamos muy contentos, pero creo que esto... Eh, ayuda en general a la región en lo e porque una marca como Puma de, de, de, de la envergadura deportivamente que, que arrastra, eh, puede llamar la atención a otras marcas que, que se pongan a enfocar en esta liga entonces creo que va a llamar a otras marcas a poner ficha acá y eso sin duda que va a llevar a, a la liga y a los equipos en general así que creo que un tremendo avance para lo e esta alianza estratégica De Jonathan Blancas, una pregunta para Daniel Morales. ¿La publicidad de Productos Puma estará a cargo de Riot Games? ¿La LLA o los integrantes de All Night también participarán de las campañas? Buenísimo. Eh, sí, a ver, es una acción donde están participando las tres partes, donde se van integrando, y por ejemplo, el video que vieron donde aparecen los jugadores de All Nights eh, mostrando la vestimenta, es parte de las acciones y de la comunicación que vamos a realizar. Entonces, una mezcla entre los tres, entre que participa la LLA, All Nights, y también Puma, junto a todo su ámbito de influencers, de deportistas destacados de otros deportes, que van a estar hablando en torno a los esports, a la, a la LLA, y a lo que estamos construyendo en conjuntos. Entonces, te diría que es una mezcla entre las tres partes. Para Felipe y Daniel, Luis Olmos de Poplink, ¿se sienten que tiene una mayor responsabilidad ahora con una marca tan grande como Puma representándolos? Eh, bueno, yo creo que todas las marcas que nos acompañan online las consideramos importantes, no unas más que otras, eh, así que para nosotros siempre está la responsabilidad de de, de hacer lo mejor posible, ya sea con, con Puma o cualquier otro pisteador que tengamos. Sí, de, y del lado de nosotros, perdona eh, creo que esto demuestra el crecimiento que los eSports han ido teniendo en general, el trabajo de la Liga Latinoamérica en ir creciendo, en ir llegando a más audiencias y es parte de ese desarrollo que vamos teniendo como ecosistema. Entonces, en ese sentido, es una validación al trabajo que se viene realizando de la liga, de los distintos equipos, de los jugadores o sea, de, de todo el ecosistema y estamos súper entusiasmados de, de aprovechar la oportunidad y que esto siga creciendo entonces lo vemos como un paso más hacia adelante Daniela Aros de Comic Geek para Felipe. ¿Cuál es el sentimiento que se genera en la escuadra respecto a la oportunidad de tener una colaboración a este nivel, considerando la magnitud de lo que es Puma y cómo eso impulsará a All Knights? Bueno, como, como contaba anteriormente, eh, para los jugadores, para los chicos, yo creo que es un puma amigo tremendo eh, llevar a Puma en, en la camiseta, porque se sienten que, que son como, eh, que tienen una mejor vista desde afuera, entonces creo que también les da un grado de responsabilidad de tratar de demostrar to, eh, toda la capacidad que tienen. Así que creo que esto lleva muchísimo a la, a la motivación personal de cada uno. Margarita de Wenil de etcétera TV. Pregunta para Vicente. ¿La indumentaria de All Night estará disponible para ser adquirida por los fans en algún punto de venta o tienda online? Sí, claro que estará disponible, eh, esperamos lanzar en el segundo semestre, eh, en tienda online y física. Ya sabrán los detalles. Vicente, de Cristóbal Mateucci, para tarreo.com. ¿La línea de ropa de All Night abrirá las puertas a que Puma luego venda más diseños enfocados en gamers o será evaluado posterior al éxito que tengan? Bueno, por supuesto, creemos que esto es el comienzo de una, de una relación con, con los clubes a nivel latinoamericano y con la Liga. Eh, estamos abiertos a recibir nuevos equipos, por ende, esto, como te digo, es el comienzo, de, de, estamos eh, recién echando a correr la pelota, esperamos que esta bola de nieve vaya creciendo cada vez más y poder tener también a, a otros equipos mediante Lleguemos a Acuerdos. Claro. De Víctor Méndez, de NERD News. Consulta cuánto tiempo tienen pensado mantener esta alianza. Inicialmente, un año, dos, o no hay un plazo que esté firmado ya. Eh, para nosotros, ojalá para siempre. Siempre que, que eh, firmamos este tipo de tratos, eh, los esperamos para siempre. El, el contrato estipula algunas cosas también, un par de años mínimo, pero esperamos que no parar y, y seguir creciendo siempre de la mano. Te vamos a cobrar esa, Vicente. Ojalá. Sí. No, pero también tocando ese punto, la idea es que sea una relación de largo plazo que vaya creciendo en el tiempo. Eh, vamos, o sea, lo primero es ahora la indumentaria que empieza ahora con la liga al 30, pero vamos a ir lanzando nuevos proyectos, nuevas acciones, y eso es el espíritu de lo que buscan las, dos marcas, las tres marcas que están acá presentes y que se vaya desarrollando. Así que estamos contentos de eso. Armando Soto de El Vortex, para Daniel Morales y Vicente Palomero Dice, no cabe duda de que All Night es uno de los equipos más populares y con mejor desempeño, a pesar de tener menos tiempo como equipo en comparación de otros equipos latinoamericanos de eSports. ¿Por qué All Night es el equipo elegido para inaugurar esta colaboración? Y si tienen pensado expandir esta colaboración a más equipos. No, no, no. Bueno, lo de expandir ya lo, lo dijimos, la idea es poder ir creciendo. y ¿Por qué All night? Porque compartimos la, la, la manera de ver las cosas, eh, calzamos en las conversaciones, creemos en, en la competitividad sana, creemos eh, tenemos valores que compartimos que nos hacen eh, marchar perfectamente. Entonces, para nosotros es eso: eh, sabemos perfectamente los pergaminos que tienen, nos gusta mucho cómo han comunicado también, eh, cómo se han comunicado siempre hacia, hacia sus fans y creemos que nuestra personalidad de marca calza perfectamente con ellos, básicamente esas son las razones. Dani, no sé si, si tú tenés que, algo más que agregar que era para, para los dos. No, de, de hecho la, la pregunta es más para ustedes que para nosotros, ahí nosotros le claro. hicimos el trabajo de contarle a Puma qué eran los eSports, qué es la idea, como explorar las oportunidades, y al final fue una decisión de Puma de cómo quería avanzar en el proyecto. Entonces, lo vimos de esa manera, y por las razones que dijo Vicente. Perfecto. Germán Celsan de bolavit Gamer para Daniel o Vicente. En ligas como la LPL hay marcas como Nike que visten a todas las organizaciones. ¿Buscan llegar a algo similar o la idea es que diferentes marcas indumentarias apoyen al resto de los equipos? tú o yo, Vicente. Queremos llegar a todo lo que podamos, la idea es poder crecer como, como ya lo nombramos, eh, si podemos llegar a vestirlos a todos, nosotros felices. ¿Daniel vas a agregar algo? Es, no, parecido lo mismo que esto, la idea es que el proyecto vaya creciendo, eh, de cierta manera vemos lo que ocurre en otras ligas, vemos el desarrollo de la LPL y de otras, y creemos que este es un primer paso para ir creciendo en ese sentido, entonces... Eh, Vamos camino, camino hacia ella. Samir Zambrano, de Cultura Digital, y Mr. Kramet, consulta si va a haber indumentarias diferentes según la temporada o el evento. Sí, nosotros en ese sentido como marca tenemos líneas creativas súper marcadas, el negocio de la moda funciona por temporada, donde hay direcciones, como te digo, que, que van cambiando temporada a temporada. Eh, eso tiene que ir en línea con, con, con la creatividad que se hace en todas las otras categorías que nosotros manejamos y por supuesto los eSports ahora es, es una más, ¿no? Agustín García de Los Jueguitos para Vicente ¿Hay planes para que la indumentaria llegue a toda Latinoamérica o todavía no están planteados todos los países específicos? Es difícil llegar a toda Latinoamérica, yo eso no lo voy a poder garantizar. Eh, tratamos de llegar a, a la mayor cantidad de fans posibles de la región, eh, estamos buscando lo, lo, los mercados y definiendo eso, pero um, sí les, les aseguro que va a estar al menos en tres países. Buenísimo. ¿Haré una pregunta más para Dani. Melina Dionisi de ¿Creen que esta alianza es un incentivo para el crecimiento de los esports en Latinoamérica y para dejar de lado las diferencias con los deportes tradicionales, entre comillas? Eh, sí, de todas maneras, a ver, el poder, tra o sea, por un lado, la alianza con Puma nos permite que, lo que decía al comienzo, de que los esports sean vistos como un deporte más, que de hecho Vicente lo ha mencionado varias veces durante la conferencia, eh, para nos, ya que es una marca prestigiosa del deporte tradicional y de cierta manera nos viene a apoyar en ese sentido y creemos que sí, que va a ser un impacto que nos permite de cierta manera ir teniendo nuevos partners, llegar a nuevos públicos eh, y de cierta manera nos permite que, este, que vaya creciendo la industria de los esports, la LLA, y cada vez sea todo más grande. Entonces lo vemos como un tremendo paso eh, para avanzar y va hacia el desarrollo. Buenísimo. Eh, agrego otra más. Última pregunta de Darío Pérez de Alerta Geek para Vicente. Lo que pudimos ver en el teaser, el outfit presentado se veía bastante cómodo y con toques sutiles del equipo. ¿Quién o quién están detrás del diseño? Bueno, tenemos un equipo de diseño encabezado por mí eh, y por un par de personas más eh, en la región. Los diseños, al igual que las indumentarias deportivas para equipos de fútbol, los diseñamos desde el cap regional. Eh, y eso, eso básicamente, eso es lo, de, de ahí vienen las, las inspiraciones, por supuesto, con, lo, con los eh, guidelines creativos desde Global, pero los diseñamos regionalmente. Buenísimo. Queremos agradecerle a todos por haber participado. Eh, todo el material que estemos teniendo claramente lo vamos a ir compartiendo. Así que les agradecemos por su tiempo. Y lo mismo también a Vicente, Daniela, Felipe, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. gracias, gracias a todos por bien. el tiempo. Chao, que estén bien. Chao. Cuídense.